Muy buenas, esto es Mati 12, me llamo Matías y hoy quiero desearles a todos ustedes una feliz Navidad y un feliz año nuevo lleno de prosperidad y amor y que se les cumpla todos sus deseos. Quiero decir que según como arranqué en mi canal, para mí no es nada mal como para poder empezar y me alegro de poder hacer cosas como estas. Agradezco a los que se hayan suscrito más que nada. Y amigos. Quiero agradecer francamente a todos ustedes por haber compartido grandes momentos. Ahora algunos anuncios. El año que viene, durante un tiempo, no voy a poder seguir con esto ciertas veces por el colegio. Y también estaré de vacaciones temporalmente. Espero poder continuar aún. Un saludo y un abrazo grande para todos. No olviden darle like y suscribirse a mi canal, ya que muy pronto vendré con grandes cosas. Adiós. Que la pasea con ustedes. Felices fiestas.